¿Cuánto cuesta una compañía así como Free Fire? Pero no dudo que no pueda comprarlo. Dejen en los comentarios cuánto cuesta Free Fire para ir a sacarlo del banco ahorita mismo y comprarlo mañana. Bueno, muchachos, yo no sé si ustedes habrán visto alguna vez a Dan. A Dan, Dan del Sur. Dan del Sur es un TikToker que tiene más o menos 6 millones de seguidores en TikTok. Dice que es más rico que Mr. B que lo quieren más que Mr. B, ¿saben ustedes quién es Mr. B? Mr. B es el youtuber más conocido y de mayores seguidores y el que más dinero gana a nivel de todo YouTube, tiene una hamburguesería, tiene una fábrica de chocolates de su marca y estos días hizo un evento donde estaba regalando un Jeep privado. Valorado en 2.5 millones de dólares, imagínense. Hizo una serie que valió más de 5 millones de dólares. Eh, la serie del de el juego del calamar lo hizo personificado. En la vida real lo hizo. Mejor dicho, este señor genera mucho dinero, malos contratos y malos patrocinios que tiene. Es mucho el dinero que le llega a Mr. Vicky quién sabe cuántos millones de dólares mensuales. Pero ha salido este TikToker Diciendo que tiene más dinero que Mr. B Que tiene mucho más dinero Que Mr. B Sale presumiendo Sale con una corona de oro Con, con billetes Con barras de oro Cosa que yo no le creo Cosa que yo no le creo Esa es la realidad eh, quería preguntarle a Ibai, a Ibai Cuando esté conectado a Ibai él estuvo en la hamburguesería de Mr. B, estuvo comiendo hamburguesa allá, en la hamburguesería. Preguntarle que cuándo va a ir, que haga una reacción, que haga un video de reacción, que haga un video de reacción de Dan, de Dan del Sur, que es un mexicano. Que cuando va la hamburguesería de Dan del Sur, que dice que es más rico que Mr. B. Ya a este señor no le creo. Eso que él tiene puesto así que se le ve, eso no es un tesoro oro, mijo. Eso no es oro. Eso es puro acrílico que te pone, porque es que el oro pesa, papá. El oro pesa. Si eso fuera oro es como una libra de oro, que tiene la cabeza, mío. Cargues una libra en la cabeza como pesa todo el día. Si se la pone un ratito, no pesa nada. Pero todo el día, en cambio el acrílico si es liviano. Eso lo puede poner acá. Sino que usted sabe que tú esto ya no llama seguidores míos. Tú eso llama seguidores. Pero es que a, a, hablemos la realidad el malo hace reír a uno el malo hace reír a uno estos días salió que con anonymous <ríe> que ya <contratado> Anonymous <ríe> pero es que ese anonymous da risa papá da risa y es que ha contratado anonymous que para hackear a todos los que hablaran de él mal <ríe> Sí, que es que contrató anonymous viera la máscara de anonymous es pa' uno, totías de la risa. ¿cómo nos va a reír uno mío? E eh, Ave María. Una vez dijo que iba a comprar a Garena Free Fire. ¿Cómo Fíjense que he estado pensando seriamente en comprarme Free Fire y volverme dueño ah, que de... Iba a regalar diamante a todo el mundo. <risa> Sale con unas cosas ese señor. Eh, Ave María. Vas a a lo hace reír a uno. Él hace muchos directos para ir por TikTok, hace muchos directos. Por aquí también está en YouTube, también está por ahí haciendo sus, sus directos por ahí. Y en otras redes sociales. Bueno, pues gana dinero, porque es que tiene 6 millones en, en TikTok y también tiene su, su, su gente en YouTube. Pues gana dinero, pero no más que Mr. B. Eso sí si ya es también eso no lo creía el mismo papá. ¡Eh, ave maría! Que quiera llegar a a llegar a, a donde Mr. B, pero, pero bueno. Pero lo hace reír a uno y solo que sacale un ratito de risa a la gente, eso bueno, para eso son las redes sociales, papá, eh, ave María, pues, mío, para eso son las redes sociales, mío, y recuerden que yo soy el moro de Bulla, Bulla, Bulla like, vamos todos, hagan, bueno, muy mejor con mis espiguitas, mío. Y otro día hacemos otra reacción. Recuerden que esto es un video de reacción. Y si quieren, que siga siguiendo contenido. Pues síganme, no vale nada, papá. Síganme ahí en redes sociales. ¿Cuánto de ustedes creen que gana Mr. B? Dejen ahí en la cajita de comentarios. ¿Y qué piensan ustedes de darme? Escriben en la cajita de comentarios mío, Escriban ahí. Tampoco cuesta nada ahí escribir. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de todo esto? Si piensan, y si creen que los, los rizos son de oro. O eso es acrílico o los carros, porque muestra carro. pero como los carros son los alquilan también, eso como es el carro de mansión, eso lo alquilan, entonces eso, eso no, no quiere decir que, que, que, sea, que, que sea millonaria la persona, eso cualquiera lo puede hacer mío, espero que tenga quito de plática. para alquilarse lo carro, un carro hay que tiene plática, pero, pero no todo lo que él presume, no le creo, no le creo, o sea, no, no te creo, no, no te creo, da, no, no, no, no, no, no, no, no,